¿Recuerdas cómo eran estos espacios? Hoy queremos compartir con todos ustedes que contamos con mejores condiciones para el desarrollo de las actividades de nuestra comunidad.